Búho de anteojos. El hechuzón de anteojos es una especie de estrigiforme perteneciente al género Pulsatrix que integra la familia Stichidae. Es nativa de las selvas de América Central y América del Sur desde el sur de México al norte de Argentina. El nombre común recomendado por la COS es lechuzón de anteojos, Venezuela. Otros nombres comunes incluyen lechuzón grande de collar, Bolivia, lechuzón mocho, grande, Argentina, Paraguay, búho de anteojos, México, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Honduras, Tutu, Brasil y Oropopo, Costa Rica. Es una de piña grande y corpulenta, sin orejas, mide entre 43 y 50 centímetros y pesa entre 1.075 y 1.250 gramos sin deformismo sexual. La hembra es ligeramente mayor, de cabeza redondeada, con dibujo cefálico inconfundible que le da el nombre, ojos amarillos, corona, cabeza, partes y dosales, y banda pectoral, pardo negruzcas, o chocolate oscuras. Las timoneras y las remeras tienen un barreteado café grisáceo, anteojos y garganta blancos, partes ventrales anteadas. El pico es de color cuerno claro, pasando a blanco verdoso hacia la punta. Las patas son grisáceas. Los juveniles son mayormente blancuzcos o amarillentos con el disco facial negro. Su área de distribución se extiende del sur de México hasta el norte de Argentina e incluye los siguientes países: México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Colombia, Venezuela, Surimán, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina. Habita desde. Selvas tropicales y subtropicales, húmedas, hasta selvas secas, en galerías, sabanas, bosques de transición, bosques montanos, pantanos, arbolados, crecimientos secundarios. Es una ave nocturna que reposa en el denso follaje durante el día y se torna activo al oscurecer. Casa de siendo más activo en las noches de luna, son solitarios e, o forman parejas. Para casa se posa inclinando hacia adelante sobre ramas desnudas a una altura intermedia, en donde revisa a su alrededor, se lanza velozmente al suelo sobre su presa o realiza un veloz giro en el aire para atrapar su presa de la vegetación. Sus presas incluyen insectos grandes, ranas, arborícolas, aves, murciélagos, pequeños mamíferos hasta el tamaño de un zorro hediondo. Y en el bosque de manglares, cangrejos, en ocasiones, caza durante el día. Nidifica huecos de árboles, grietas, en peñascos o cavidades naturales en el medio del bosque. Coloca en promedio dos huevos blancos que miden 50.5 y 42.5 milímetros. La hembra inicia la incubación luego, después de colocar el primer huevo, lo que resulta en tiempo diferente de eclosión y tamaño diferente de las crías. El periodo de incubación dura aproximadamente 35 días y los jóvenes demoran entre 5 y 6 semanas después del nacimiento a dejar el nido, pero quedan dependientes de sus padres por aproximadamente un año, mismo con el plumaje adulto ya definitivo. El plumaje adulto puede demorar hasta 5 años para estar listo. Su canto es un llamado grave, largo y un poco descendiente. El timbre recuerda el sonido producido por una hoja lata sacudida a la distancia. La pareja acostumbra cantar en dúo en el periodo reproductivo para marcar territorio. Es un bup bup, bup, bup, bup, bup, bup rápido y amortiguado, fuerte al principio, atenuándose después. La voz del juvenil bien diferente es un corto uau. Wow. Se le conoce así seis subespecies en su correspondiente distribución geográfica. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.